Si no me las estoy espiando, mamela, estoy espiando, no me las estoy no mames Yo doloridos, rompo la ley y no soy fugitivo. Te pongo un loco con la lata de activo. De la calle, soy creativo, la creo, material nocivo. Ni una pizca para tu niño o lo condeno al estilo sombrío. Lo no me reto, lo llevo al río, me curo del frío, haciendo un tío. Por dentro el infierno, por fuera sonrío. El brillo de tus ojos me causa delirio. Me quito el sombrero, tengo pendí de la puerta, de la vida de la arriba, de la, no la persona, de la de la no más de Asfalto va sonando va a llegar llegarte, parte en cuatro. El contacto del contacto intacto. Espinoso del desierto, el cacto. El filósofo, el sol superbato. El aniquilador de chivatos. La sustancia tóxica en tus venas. La frecuencia, el transmisor, la antena. La demencia, la razón, candela. Las cosas que no enseñan la escuela. Hey, han llegado los pega pega.